So I think you remember this. Yeah. Mm -hmm. I think that song is so fitting. Creo mm -hmm. que esta canción encaja muy bien. Mm -hmm. So I called. Yeah. Llamé. And you answered. No hiciste. And now I get to be part of the story. Y ahora yo tengo la Amen. oportunidad de ser parte de esta historia. You, I shared yesterday about my own educational wounding. Ayer yo compartía acerca de mi historia con respecto a la educación. And I it from my as a student. También compartí con respecto a mi perspectiva como estudiante. I told you about my uh, high compartí acerca de mis luchas en poder pasar la secundaria. Y Dios mm. ha estado y está en este proceso mm. de sanarme. Because Jesus had wounds too porque Jesús también tenía estas heridas. Y estas heridas se convirtieron en tejido cicatrizado. In fact, Thomas could De hecho, eh, Tomás puso sus dedos en la llaga y así fue como él creyó. Y sabemos que lo que Dios hizo en Jesús quiere hacer en nosotros también. Mm. Así que cuando yo recibí este ensayo de regreso de parte de Camille, la, las cicatrices todavía dolían aunque Dios había hecho, ya había sanado mucho. Entonces esta línea es mi historia. Pero también es mi herencia. Y mm. no mm. should not let go. Y mm. yo no debería dejarla ir. I should not let go of my story and I should not let go of God's story. Y yo no debería dejar ir de mi herencia o la historia que Dios tiene para mí. Because includes me. Porque mm. la historia mm. de Dios me incluye a mí. It includes my brokenness. Mm. Incluye mm. mi quebrantamiento. It includes my finiteness. Incluye mi lo que es ser finito. Pero su fortaleza se ve en mis debilidades. So now Y ahora yo soy líder en mi facultad y en la Universidad de las Naciones y esto es algo que yo jamás pensé que podría hacer. Y solo es a través de la gracia de Dios que yo puedo hacer esto. y then I get to work with amazing people like Camille. Y ahora tengo la oportunidad de cam caminar con gente asombrosa, así como Camille. Ella es de los Estados Unidos y él es de África. Her educational background was very different than my own. Su trasfondo educa educacional es muy diferente al de él. And yet somehow we meet in the middle. Y aún así hay alguna forma en la que ellos se, se ven y en medio. And we're working in this amazing university. Y pueden trabajar en esto juntos. Amen en una universidad donde a veces hay estudiantes que ni siquiera pudieron pasar el colegio algunos se les dificulta leer algunos se les dificulta el escribir y aún así han sido invitados y no solo son invitados sino que hay un lugar para ellos y lo que Dios ha hecho en mi mm -hmm. vida Él quiere hacer en la vida de otros y por eso mm -hmm. yo vengo al Uniquip también por eso es que yo pionero escuelas en lugares donde nadie más quiere ir porque mi verdadera mm -hmm. creencia es que nosotros tenemos acceso acceso yo tengo acceso. And I want more to have access. Y quiero que muchos más tengan Amen. acceso a esto. This is the Porque esto es el reino. Mm. This Este es el poder, esta es la gloria. That que Dios nos incluye. Y no <laughs> es solamente para salvación. For education. Amen. Para educación. So I'm going to ask Camille to share more of her part of her story. Así que voy a pedirle a Camille que ella comparta un poco más de su historia. Because perhaps I seem to be at a disadvantage Porque when quizá, I share my story. Quizás <laughs> se ve como que yo estoy en desventaja cuando yo comparto mi historia. And I've had to deal with a lot of my own shame. He tenido que lidiar con mucha de mi vergüenza. My blame, mi culpa, my fears, mis miedos. But as you'll find out in a minute, Camille had the same Blame, shame, and fears. Pero se darán cuenta en un minuto que Camille tenía muchas de, de estos mismos vergüenza y estos mismos temores. You know, sharing, y de hecho cuando Alec estaba compartiendo yo estaba pensando en nuestra universidad. Where else ¿En qué otro lugar puedes ir tú a la universidad en un lugar donde hay personas que no terminaron su colegio y hay otras personas que tienen un doctorado else yeah. y todo tipo de personas en medio. And we, it's not a Donde no es una jerarquía. We don't make a big deal about titles in the University of the Nations. Donde los títulos no son muy importantes. And yet God calls us y aún así el Señor nos llama juntos. Unity and diversity unidad y diversidad students who have been very wounded estudiantes que han sido muy lastimados and teachers who are often dealing with their own issues y maestros que muchas veces están lidiando con sus propios problemas their own wounding con sus propias heridas i told a story in alex school yo conté una historia durante la escuela de Alec. It was my first year as a teacher De hecho, era mi primer año como maestra. I studied four years to become a teacher. Yo había estudiado por cuatro años para ser maestra. I took lots of mathematics classes. Tomé muchas clases de matemáticas. High mathematics. Eh, a un nivel muy elevado. I studied the history of education. Estudié la historia pedagógica. Psychology. Psicología. Yeah, and then when we got to classroom management. Y después llegamos a esa parte de administración del my, aula del salón de My professor said, "Oh, if you're a good teacher, you won't have any discipline problems." <laughs> y mi profesor me dijo, "Bueno, si eres un buen maestro, no vas a tener problemas de disciplina." I said, "Really?" Yo dije, "¿En serio?" "Oh, okay." Ah, qué bien. So I got my first teaching job. Así que conseguí mi primer empleo como maestro. I taught in an inner-city poor school. And I had five classes of 14 year olds cinco, eh, 14 in años. general mathematics. And I, that's like the lowest. Form of mathematics, y este en ese momento era como el, lo ma, el nivel más bajo de matemáticas. no Y yo no tenía ni la menor idea de cómo relacionarme con ellos. Many of them didn't have fathers at home. Muchos de ellos no tenían padres en su hogar. Many came to school hungry. Muchos llegaban a la escuela hambrientos y recibían almuerzos gratis de la escuela. And mathematics was not their highest goal. Y mate las matemáticas no eran como su meta más grande, ¿no? So it was very I didn't know how to motivate them. Entonces yo no sabía cómo motivarlos. And and and I didn't have any experience teaching. Y yo no tenía ninguna experiencia enseñando. Even though I had just studied for 4 years. A pesar de que yo había estudiado por cuatro años. And I had my degree. Y yo tenía mi título. I had it on the wall. Lo tenía de hecho en la pared. I was a teacher. Yo era maestra and the students you know i would start teaching y yo empezaba a enseñar and i would turn my back to write on the blackboard y daba la espalda para poder escribir en la pizarra and they would throw things at me y los estudiantes me tiraban cosas so then i decided to um, use an overhead projector así que decidí <laughs> utilizar un retroproyector that will date me que son les dice más o menos cuántos años tengo, ¿no? So that I could watch them at all times, para que si yo los pudiese ver todo el tiempo. And then they would, um, you know, they would do things like, you know, ask to go to the bathroom all the time. Pero entonces hacían cosas como pedir ir al baño todo el tiempo. And if I didn't want, if I didn't say yes, you could go to the bathroom. Y si yo no les decía que sí, they would curse at me in front of everybody. Eh, me decían malas palabras en frente de todos. And then some of the students said. Well, Miss Bishop, they're writing nasty notes about you on the bathroom walls. Y después alguien llegaba y me decía, "Miss Bishop, alguien está escribiendo cosas muy feas acerca de usted en el baño." ¿Entonces you sabes qué empezó a suceder? woke up in the morning to get ready for work, cuando yo me despertaba en la mañana para alistarme para ir al trabajo, I would start sweating. Yo empezaba a sudar. Not normal sweating. No era algo normal. <laughs> I mean, really sweating. O sea, Bastante I was so nervous. Porque estaba tan nervioso. Y para el momento en que yo llegaba a clases, the sweat was all the way down my arm. el sudor ya había llegado hasta mis brazos. y que llegaba a clases <laughs> y era como que ya mi mi blusa estaba completamente mojada. I tried every deodorant on the market. Yo probé todos los desodorantes de Adidas y por a Nothing helped, pero nada ayudaba. I was so anxious every single day. Estaba tan ansiosa cada día. Finally I went to the doctor. Finalmente fui al doctor, and the doctor gave me this special lotion. Y el doctor me dio esta crema especial. And I had to put it on on Sunday night. Y Yo me la tenía que poner el domingo en la noche in my armpit. En mi axila. And then I had to wrap it with plastic. Y después la tenía que envolver con plástico. And sleep in it all night long. Y dormir en ella toda la noche. And it the sweat for the whole week. Y bloqueaba las glándulas sudoríficas durante toda la semana. Now I know that's Ahora yo sé que a esto se le llama ansiedad severa. Back then I thought it was just a sweating disorder. A, en ese entonces yo pensaba que simplemente tenía un problema I con el sudor. Didn't think I would that year. Y yo no pensé que yo iba a sobrevivir ese año. I would see students on the weekend at the shopping mall. De, yo miraba a los estudiantes en el fin de semana en el mall. And they would throw things at me. Y me tiraban cosas. In public. En público. I thought, Lord, why? I studied four years. Y yo pensaba, Señor, ¿por qué estudié cuatro años? ¿Did you really call me to be a teacher? ¿Será que de verdad me llamaste a ser maestra? I was about to give up. Y yo estaba a punto de darme por vencida. Pero era mi herencia. Y gracias a Dios que Él me dio la fortaleza de seguir. Pero I can say, pero yo puedo decir que Dios cambió mi vida al traerme a YWAM. Que Dios cambió mi vida al traerme a YWAM. Some people struggle with educational wounding of one type. Algunas personas luchan con las heridas educacionales de un tipo. I struggled from another type. Y yo lucho, lucho con otro tipo. I lived in my head. Yo vivía en mi cabeza. I was not very um, I wasn't very skilled at the emotional side of life. Y yo no tenía muchas habilidades en el área emocional de la vida. And God has been healing me. Pero Dios ha estado sanándome. just like with Y así como con Alec. Teacher, student. Maestra, estudiante. Colleague colega, colega, YWAMER, YWAMER, African and an American. And we both need the healing work of Jesus. To restore us Para poder and equip us y poder to be doing what God calls us in the University of the Nations. You know, Tom talked about hope y Tom habló acerca de la esperanza. One of the biggest reasons people leave missions, they've lost their hope. Una de las razones más grandes por las cuales las personas se van de las misiones es porque ellos han perdido toda esperanza. Jesus is our hope. Pero Jesús es nuestra esperanza. And there is hope for everybody in this room. Y hay esperanza para todos aquí en esta habitación. So I know that uh, I seem to have a ministry for my translators at the moment. I seem to have a ministry towards my translators at the moment. Pareciera que él tiene como un ministerio para sus traductores. So in the workshop my translator understood exactly what it's like to be a refugee. En el, en la conferencia mm. su traductor entendió exactamente lo que era ser refugiado. And the other day when I was sharing about my educational wounding y hace algunos días cuando mm. yo estaba hablando acerca de mis heridas educativas mi traductor entendió lo que yo estaba hablando y después hablamos pero estoy seguro de que no somos los únicos dos que nos sentíamos así and this morning, y esta mañana as I was getting ready to teach, cuando yo me preparaba para enseñar I found out I made a mistake un error y no conseguí la traducción me di cuenta de que yo cometí un error y no eh, pedí la traducción de mi presentación And I felt very ashamed. y me sentí con mucha vergüenza. I'm not well prepared. No estoy bien preparada. ¿Qué van a pensar si no tengo la traducción en español? Y it really bothered me. Y me molestó mucho. Y tuve que pedirle a mi equipo que orara por mí para que yo me sintiera con confianza. We never know what God is doing in the person sitting next to us. Nunca sabemos lo que Dios está haciendo en la persona a nuestro lado. Because we tend to compare ourselves to one another. Porque tenemos la tendencia de compararnos los unos a los otros. The devotion this morning that I read was: Give your mind a break and stop judging. El devocional que yo leí esta mañana decía: Dale un descanso a tu mente y deja de, de juzgar. Ouch. Ease. So you know what, Alec and I and our team, we, we just want the worship team, we, we just want to invite every one of us into a response this afternoon. Así que Alec y yo y el equipo de adoración queremos invitarles a todos a un tiempo de respuesta. This was Alec's idea. Esta era la idea de Alec. De I would have never thought of it. Yo nunca lo hubiera pensado. He's, the, he's brilliant when it comes to application. Pero él es brillante cuan, con respecto a la aplicación. I'm good with powerpoints. Yo soy buena con <laughs> presentaciones. When <they> get translated. <laughs> Cuando las traducimos. The, the, so. tru the truth is, is we need both. <laughs> Pero la verdad es que necesitamos yeah? a ambos. Together. Juntos. We're strong. Juntos son fuertes. Yeah? So we know that the Holy Spirit is working in our midst. Así que sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en medio de nosotros. Porque el hacer algo así como este Uniquip durante cuatro días, Sin que el Espíritu Santo esté trabajando en medio de nosotros, es imposible. Mm. Y lo que Dios quiere que hagamos es mantener esta tensión. Pero tú may be feeling like you are called to be a teacher y quizá tú te sientes llamado a ser un maestro pero te sientes intimidado así como se sentía Camille durante ese momento And if you feel that way, y si tú te sientes de esta forma lo que nosotros te queremos pedir es que vengas en medio aquí en la, la cuerda take a hold of this rope with us, y que agarres esta cuerda con nosotros with one hand, con una mano y Adriano se va a parar aquí en medio con el micrófono así como lo hizo ayer and I want you to make a with Y quiero que con mucho valor hagas una confesión Y si tú sientes que Dios te ha llamado a ser maestro Pero los obstáculos y los gigantes para llegar a esta tierra prometida son demasiado grandes Pray that out in a very short Declara esto en, en bueno haz, eh, ora esto en una declaración corta concisa. A medida que estás mm. agarrando esta cuerda. Y lo que queremos que hagas es que si te identificas con Camille que te hagas hacia el lado de ella. If on the other hand pero por la otra parte Te sientes tan intimidado por esta palabra universidad Que hace mucho tiempo te descalificaste a ti mismo Entonces agarra la cuerda, confiesa lo que tienes que confesar delante del señor slide on my way. Y vente para el lado de Alex. You're in good company either way. De cualquier <laughs> forma estás en buena compañía. Does this make sense so far? Tiene sentido. Okay. So we're going to slide we're going to extend the rope here. Así que vamos a extender la cuerda un poco más. So God, we thank you that your presence is safety. Dios te damos gracias que tú en tu presencia hay seguridad. And that you stay vulnerable and soft y que tú te mantienes vulnerable y suave Señor. That you love us, Que tú nos amas. That you have a promised land for us to walk into, Que and tú tienes una tierra prometida a la cual que, podemos caminar. In, in our, our fear, y que podemos salir de nuestros temores. Shame, que podemos alejarnos de nuestra vergüenza. Y que tenemos que agarrar esta responsabilidad de nuestra tierra prometida y nuestro llamado. Así que, Padre, te pedimos que te encuentres con nosotros ahora. Show us what's deep in our hearts Muéstranos lo que está en nuestros corazones and call us into what you have for us. y llámanos hacia lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que podamos enfrentarnos a estos gigantes Y saber que tú eres más grande. Y parte de nuestro llamado es el traer a la, el cielo a la tierra. step out of our apathy and into action. Y con esto es el salir de nuestra apatía y poder eh, actuar. Y poder correr hasta hacia ti, un Dios que nos ama. So, God, speak to us now. Así que Dios, te pedimos que nos hables. So we'll just take a to be quiet God. Así que tomaremos un minuto para estar callados delante de la presencia de Dios. And then we'll begin. Y después comenzaremos. So just come up as you're ready. Cuando estés listo puedes empezar a pasar. I'd like to add one more piece here. Me gustaría añadir algo. As someone who has a doctorate in education, Como alguien que tiene un doctorado en pedagogía in, in YWAM, y que ha enseñado mucho en JUCUM durante los últimos 40 años, I would like to ask forgiveness, también me gustaría pedir perdón de anyone que has been wounded by their educational experience. A cualquier persona que ha sido lastimada por su e experiencia en la educación, Nations, ya sea en la Universidad de las Naciones, en YWAM, en Hukum, before, o antes, like cuando estabas creciendo, así como el testimonio de Alec. Education was created by the Father to set us free. La educación fue creada por el Padre para darnos libertad. Eso es lo que dice Jesús. Truth, tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. It, fue el enemigo quien lo tergiversó fear, y creó esta estructura de temor shame, y de vergüenza failure, de fracaso que que a veces como que nos paraliza And por mi, el resto de nuestras vidas y muchas personas que han sido exitosas the, okay. están tratando de probarse a sí mismos que ellos están bien anyway, I just want to ask your today. pero bueno, yo lo que quiero pedir es su perdón así que por favor vengan hacia adelante porque like to pray con ustedes porque me gustaría orar por ti. A medida que tú vienes y compartes con nosotros yes, I have been wounded by education. y dices, sí, yo he sido lastimado por la educación.